Hola, espero que se encuentren muy bien. Estamos en el juego de Funky Friday. Espero verlos en los lives. Sin más que decir, espero les guste la intro.